¿Por qué votar por el FMLN? Por defender las obras y proyectos en beneficio de las familias. Por promover la transparencia y la rendición de cuentas. Por más inclusión de todos los sectores y comunidades. Por tener los candidatos y candidatas mejor preparados. Por la defensa de tus derechos. Por ser la única oposición real. Por defender la democracia. Por la defensa de los programas sociales. Por combatir la corrupción y el despilfarro. Por ser militantes comprometidos. Vota FML.